Empaques Nova es una empresa que en ese 2019 cumple 19 años en el mercado. Es una empresa que inicialmente empezó operaciones haciendo eh, fábrica de, es una fábrica de cartón y a partir de 2012 con la visión de los empresarios propietarios de Empaques Nova decidieron integrar la parte de cartón con la fabricación de papel craft para estar completamente integrados en un proceso totalmente sustentable con el medio ambiente. El principal mercado es el sureste de la República Mexicana. Contamos alrededor de 430 empleados y tenemos un crecimiento a toda la parte de Centroamérica para aumentar el, el alcance de manera internacional. Veníamos ya de una experiencia fallida de alrededor de dos años. Definitivamente el, el personal que estaba en la organización en ese momento sentía un poco de frustración por este mal llamado intento fallido de la implementación del URU. Sin embargo, analizando en el mercado, compañías que nos dieran una solución integral para este proyecto, dimos con Humanitec, que nos presentó un plan eh, objetivo y con unas metas muy a corto plazo. De tal manera que podíamos medir avances de todo el proyecto. Se parcializaron eh, los alcances lo cual nos hizo eh, lograr nuestro objetivo que era disminuir el tiempo de implementación eh, de una manera más organizada. Y gracias a la intervención de Humanitech eh, y con la metodología que ellos implementaron para apoyarnos en que el sistema de ODU se implementara de forma exitosa, nos ayudó muchísimo para que ese proceso sea mucho más ágil y rápido. Nosotros iniciamos el proceso de implementación en el mes de julio de 2018. En diciembre de 2018 terminamos las pruebas ya eh, listos para entrar a producción y a partir del 1 de enero de 2019 ya iniciamos producción, eh, iniciamos en producción el sistema ODU. Me parece que importante destacar el hecho de que durante el proceso de implementación la gente que estuvo involucrada directamente en este desarrollo eh, obtuvo un conocimiento importante y la relación de dependencia que teníamos con la gente que nos apoyó en la implementación fue prácticamente nula. Logramos conformar un equipo de personas en los cuales nos guiaron para ser a veces autosuficientes en la resolución de problemas, dándonos las herramientas que tenía el mismo sistema y con la experiencia que ya traería Humanitech. Ayudó a que nosotros de manera interna podamos capacitarnos en el manejo de la herramienta. Durante los primeros dos meses de ya estar en producción el sistema Odu, la relación de dependencia que teníamos con, con los implementadores pues fue prácticamente entre un 20 y 30 por ciento. Al día de hoy les puedo decir que estamos prácticamente entre un 2 y 3 por ciento de dependencia. Prácticamente todos los desarrollos los hacemos en casa debido a la forma en que se implementó este, ese sistema en este proceso. Nos, dio, nos ha generado esta cierta libertad de, de poder ser unos consultores internos de nuestro mismo sistema. ¿no? Obviamente esto nos permite seguir avanzando de manera muy rápida. Con ayuda de Humanide fuimos evaluando cuáles son las mejores prácticas que traía el RP y en base a eso veíamos que muchas de nuestras operaciones se iban adecuando a esas mejores prácticas que traía. Parte de lo que nos, nos comentaban en la implementación es que era mejor ir evaluando todas las alternativas que nos traía el sistema y de alguna manera veíamos que conforme íbamos viendo las etapas previas inclusive y hasta llegar a las fechas de producción, vimos que realmente la lógica nos llevaba a ver que si sí, las mejores prácticas venían en el sistema y se adecuaban a las operaciones. Erróneamente se ha pensado que eh, una, en una implementación el área de sistemas es el que debe llevar la batuta y prácticamente la responsabilidad de implementar un sistema ERP. Totalmente equivocada esta apreciación, puesto que al ser un sistema ERP, todos los integrantes de la organización deben estar inmiscuidos en esa implementación, desde la persona operativa, incluyendo gerencias y dirección. Porque ellos van haciendo una aportación hacia cada una de las herramientas que tiene el sistema y eso hace que el producto final sea mejor. Definitivamente no es exclusivamente el Departamento de Sistemas. Obviamente al ser yo el responsable de esa misma área fue uno de los puntos que nos llevó al fracaso en la, en la implementación anterior. Esa es la clave para poder llegar a, a una implementación tan rápida como fue la, la nuestra. ¿no? Bueno, en mi opinión, yo recomendaría a las empresas que evalúen muy bien el proyecto que van a implementar, cuál es el alcance que va a tener este ERP que van a implementar y que seguramente lo que tienen que llevar de la mano es el tiempo en el cual lo van a implementar igual. A veces en las compañías en la implementación de un ERP lo tratan de hacer con recursos propios, ¿no? y a veces las empresas estamos limitados hacia el conocimiento, dominio de ciertas herramientas, Inclusive nuevas técnicas que pueden haber para poder implementar. Yo creo que parte del éxito es buscar a empresas, consultores, que traigan ya la experiencia en otras compañías y que te ayuden a hacer las mejores prácticas para implementar tu ARP. A diferencia de otras implementaciones en las que he tenido oportunidad de, de estar presente, la gente de Humantec nos proporcionó un, eh, un servicio muy personalizado. Conoce muy bien el ERP de manera modular, cada uno de todos estos de sus módulos, los tienen muy bien documentados y tienen la experiencia en cada uno de ellos. De tal manera que tenía personas dedicadas a ciertas áreas en las cuales nos apoyaban, y eso ayudó a que, que el proyecto sea exitoso en la implementación. Y su metodología fue un factor muy importante para poder llevar a cabo este proyecto con éxito. Ellos nos dieron el seguimiento, nos presionaron en los momentos que nos tenían que presionar, lideraron y apoyaron a nuestro líder interno funcional en el momento que lo tenían que hacer. Que nos van llevando un récord, nos van llevando de avance de acuerdo a qué áreas tenemos que reforzar y tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Nos apoyaron para cambiar un enfoque que nosotros traíamos de, eh, de falta de creencia en una metodología. Esa metodología al final a nosotros nos dio resultados. El gran diferenciador pienso que es la manera de trabajar con ellos. Siempre están en contacto. Eh, con el cliente saben escuchar los puntos de vista que podemos tener eh, de acuerdo a nuestras propias necesidades y en base a eso se hace un trabajo el cual puede ser un poco más eficiente al que no simplemente las instrucciones vienen de un lado sino es recíproco a la comunicación. Inclusive todo el proceso que llevamos de julio a diciembre prácticamente estuvieron juntos eh, el, el implementador que en este caso es Humanitech con empaques NOVA y toda la gente que estaba a cargo de la implementación. Definitivamente ese es un factor que nos ayudó muchísimo a implementarlo de una manera más rápida, más amigable y sobre todo que la gente comprende el alcance del sistema.